En este video voy a explicar una de las tres formas diferentes en que pude resolver este ejercicio. El cual nos pide hallar el valor del ángulo X dados los lados AB y AC de este triángulo. El cual tiene un ángulo de 7 grados justo en el, en el vértice A. El motivo de hacer este video viene por la polémica generada entre el autor del ejercicio yo. Yo a través de las tres formas que ya había mencionado obtuve un valor concreto. Que es aproximadamente 30 grados pero el autor del ejercicio afirma que es 37 grados así que me gustaría ver su opinión en la caja de comentarios luego de explicar paso a paso cómo llegó a la respuesta que yo creo que es la correcta puesto que por tres vías diferentes dos teóricas y una por dibujo práctica se le puede llamar llego siempre al mismo resultado y bueno también me ayudaría bastante un, un like y una suscripción de ustedes para que me ayuden a subir contenido de mayor calidad y con mayor frecuencia. Bueno, sin más preámbulo, aquí empezamos. Bueno, ahora sí, vamos a verificar de que el ángulo de, del triángulo, ¿no? porque hay un triángulo que tiene 12 por acá, 10 por acá, vamos a, a medirlo. Y también lo vamos a medir con el transportador, vamos a ver que todas las medidas encajen exactamente. Primero la medida de, del ángulo de 7 grados que estaba por este lado, pero vamos a hacerle un, un zoom, un aumento, para que se pueda observar que está exactamente en el punto. ¿no? Esta rayita horizontal que viene con el transportador tiene que estar alineado con esta rayita de acá. Esto lo puedo trazar para que se vea mejor, más, más marcada, más, más clarísima, que tendría que pasar por este punto, ¿no? acá también. La horizontal y la vertical. Lo estoy acentuando allí. Para que lo pueda encajar con el transportador. Uh -huh. Ahora sí. Ya está. Esta rayita de aquí, donde nace, incluso tiene que ir acá, en el origen de coordenadas. Se le puede llamar. Si fuese un sí. sistema cartesiano. Aquí es el punto. Okay. Ya. Uh -huh. Ahora hay que ver que el transportador también esté alineado horizontalmente. Pero para eso, pues, vamos a seguir trazando este lado. Ahí está. Ya, ahora sí. Ya he trazado ahí para que se alinee tanto a la izquierda como a la derecha. Me refiero a esta parte. A ver, una izquierda y derecha. Ya. Acá está, una izquierda y la derecha. Aquí, aquí. Ok, entonces se alineó. Sí, a ver, ven, veamos. Alineado perfectamente por el lado izquierdo. Alineado en el centro. Y alineado en el lado derecho. Okay. Y ahora sí, sí. Ahora sí se puede ver. El carboncillo del lápiz coincide con cero grados. El carboncillo del lápiz también coincide con cero grados acá. El 0 grados de aquí y el cero grados de acá. Okay. Aquí parece que hay una superposición. Pero no es, es solamente ilusión. Pero ya con esto tenemos la, la completa certeza. De que esto está justo en el centro. Donde se cruzan las dos líneas. La horizontal con la vertical. Ahora lo que estoy haciendo es enfocar justo donde está la medida del ángulo okay. Okay. la medida del ángulo está por acá aquí está la medida del ángulo parece que ya se movió un poco acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se pasó de 7 grados ¿eh? debería estar un poquito más abajo así que vamos a borrarlo yo pensé que ya estaba bien hecho el ángulo de 7 grados pero no Tenía que bajarlo un poquito más abajo un poquito más ya bueno, vamos a ir a trazar el ángulo, es digamos un pelín más abajito, allí, y ya está, a ver wow. vamos a medirlo con él, sí, pero veamos que también el otro lado esté bien alineado, bien bien bien alineado, a ver. a mí me parece que está bien alineado, debido a las limitaciones visuales que todos tenemos, siempre va a haber un error de milímetros, ¿no? Pero ya, ya lo veo que está bien alineado. Ahora sí, vamos a darle un aumento, un zoom ahí donde está el, el ángulo de 7 grados. Y es por acá, Ajá, perfecto, perfecto. Aquí marca 5 grados, 6, 7, 7 grados. Ajá, perfecto. Y ahora vamos a moverlo por acá. Y eso está también en, en exactamente donde ya había marcado con el lápiz, o sea, bien centrado. Y acá el ángulo de 0 grados también está coincidiendo con el trazo del carboncillo que está por aquí. El trazo del lápiz. ¿no? Sí, coincide sí, Está bien. okay ok. Así que ahora sí vamos a uh, medir lo que viene siendo el lado de 10 unidades. El lado AB. ¿Cuál es el lado AB? Pues este de acá. Bueno, ya puedo reiterar esto. Puedo reiterar esto. Ahora tenemos el, el triángulo. El triángulo bueno, empieza aquí con... Este puntito que es del lado B, uh -huh. ese es el punto B, y ese sería el punto A. En -se lo estoy mirando del, del original, que aquí está A, AB. ¿Okay? Y por acá, bueno, el, el, punto C no, el punto C no estaría acá porque eso mide 10. ¿Okay? mide 10, Yo ya lo había hecho exactamente, ahí mide medía 10. Pero con el compás, con el compás pude, pude duplicar ese valor, esa, esa longitud lo pude duplicar. De hecho, se puede medir acá. Y claro, desde el, punto a, desde el punto A hasta el punto B hay 10, 10 centímetros. Vamos a marcar los 12 centímetros que corresponde al segmento AC. El punto C se encontraría acá, a 12 unidades. Así que vamos a acentuarlo aquí. Ahí está, 12 unidades. Estaría aquí el punto C, a 12 unidades del punto A. Desde el punto A hacia el punto C, 12 unidades. ¿okay? Ahí lo vamos a medir. ¿Sí? Ahí se ve claramente, ahí está el 12. A ver... Vamos a poner un poco más para acá. Sí. En la casa del 12. Uh -huh. zoom, zoom. Ya, ahí está. 12 unidades. Sí. Desde el punto A hacia el punto C 12 unidades. Lo vuelvo a, a verificar. Y es 12. Uh -huh. ya, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es ya cerrar el triángulo con esto. Ya podemos borrar esto. ¿no? No, no, no es necesario. Aquí está el punto B. Okay, ahora sí vamos a unir. Vamos a borrar también esta parte de acá. Sí, aquí, vamos a unir esos dos puntitos y ya está. Ya está, ya unimos esos dos puntitos y ya está. Punto A, punto B y punto C. Si el B estaba arriba, me acuerdo. este es el ángulo X. Y ese es el ángulo de 7 grados que me habían dado en el dato del problema. El AC mide 12, como ya había dicho, y el AB mide 10. Y la pregunta de este problema era cuánto mide el ángulo X. Entonces, para medirlo, debido a que el transportador... Tiene este tamaño, tenemos que hacerlo más o menos de esta distancia, que vaya desde este puntito hacia arriba, hacia esta parte. Hay que prolongarlo, en otras palabras. Hay que prolongarlo el BC, hacia, desde el C hacia arriba. Sí, incluso un poco más aquí también, acá. A ver, ahí. Aquí, así. Y acá también. Está bien. Está bien. Con el celular, con el aumento del celular, puedo, puedo ver de qué. No me he equivocado mucho, si hay una ligera desviación, o sea, no pasa exactamente por ahí. O sea, debería estar un poquito más arribita, ¿no? Bueno, solo es una prolongación. Ahora sí está bien la prolongación. Vamos a colocar justamente en el punto C, vamos a colocar el centro del transportador. Lo vamos a colocar en el punto C. ¿okay? Vamos a un poquito. Bueno, está. Puedes notar cómo he hecho coincidir ambos lados del transportador, o sea, el lado de, que marca 0 grados en el lado izquierdo. Y cero grados en el lado derecho. Los dos cero grados. El cero grados de acá con el cero grados de acá. Esos tienen que coincidir. Okay, ahí está. ahí está Coincide, coincide. Sí, ya coincidió acá. Aquí está. Coincidió en esa parte y coincidió en esa otra parte. De acuerdo a mi, a mi visión de la, de la realidad, digamos. No, no viéndolo de la pantalla. No viéndolo de lo que está marcando el celular. O lo que está visualizando el celular. Ya, ahora sí lo que... Bueno, ya, ya vimos que está alineado aquí. y Está alineado acá. Y este también, sí. el punto C también está alineado. Sí, también está alineado el punto C. Ahí se puede ver. Sí, se puede ver que este está justo en, en sintonía. Entonces, totalmente alineado, totalmente alineado con el punto C. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver cuánto mide el ángulo X. El problema es que ahorita está el ventilador en el ángulo X. Ahora sí. Ya, vamos a ver cuánto mide el ángulo X. Creo que ahí está bien, esa es la mejor parte es el mejor, el mejor enfoque. Y vemos que, ¿en ¿dónde empieza? Empieza en 0, 10, 20, 30. Un poco más de 30, ¿no? A ver, no llega a 30, 29. 29 grados. Bueno, es una aproximación. Pero el profesor había dicho que salía a 37 grados y esa es la gran prueba. Es la gran prueba de que la figura, de, una figura del, del problema, el problema número 1 creo que fue, el problema número 1 de los tres problemas que dejó de tarea, no es 37 grados, sino no Alrededor de 30 grados De hecho, lo tengo A ver, voy a ponerme en pantalla No lo veo acá Pero de acuerdo a, a la edición A la posición del video Puedo mostrar en pantalla ¿Cuánto me había salido? Pues ahorita lo voy a decir Un segundo Y así Yo lo había hecho en GeoGebra uh -huh. Me sale 30.8 Mientras que aquí salía 29 Es una buena aproximación Me he equivocado por un grado Un poco más de un grado 1.8 grados Vamos a ver el, el aumento Mira, Fíjense nada más Fíjense uh -huh, nada más aquí donde está llegando la medida. Llega a menos de 30. Sí, porque el 30 corresponde a este de acá. Es el 30. Llegó a 29. Pero a mí, lo que ven en pantalla, voy a ponerlo en pantalla nuevamente. Me había salido 30.8 en GeoGebra. Uh -huh. Y también lo hice en Word. A ver, vamos a ver si lo saco en Word. Ya, lo que yo había calculado en Word y también con ayuda de calculadora científica, me daba 30.43 grados. Sí, 30.43 grados en comparación a lo que me había salido en GeoGebra, que era 30.8 grados. Ajá. Entonces ahí podemos ver que la, la más exacta es lo que yo había calculado en Word, porque ahí utilicé toda la teoría y todo eso. Mientras que GeoGebra pues, también está sometido a, a errores de gráfico. Por eso no está, digamos, aproximado. El más aproximado sería el de Word, que es 30.43. Mientras que aquí, pues, vimos que salía casi 30 grados. De repente sería por eso, porque yo eh, puse el punto demasiado gordo y por eso se, se genera un error inevitable. ¿no? Un error de un grado es poquísimo, es poquísimo un grado, porque un, un grado para 30 grados, que era la respuesta correcta, es como un 5% de error. Un 5% de error es muy, muy, muy aceptable. muy aceptable. Pero de allí a decir que el profesor dice que en realidad el ángulo 67 estaría muy cerca del, más o menos cerca del, del, del ángulo de 40, y eso es mucha, mucha diferencia. Fíjense que he tomado mucha minuciosidad para hacer este dibujo, para hacer este gráfico. Es como el dibujo técnico, cualquiera que, que vea este video y que, es, que haya practicado dibujo técnico, que sea visto en ingeniería, puede entender de que esto de acá es sumamente sencillo de hacer, pero lleva mucha práctica, eso sí. Para alguien que, que lo ve por diga es sencillo, pero a la hora de la hora es muy difícil hacer lo que encaje. Usando regla, transportador y compás, y una pieza así con una punta más o menos, bien tajadita, digamos bien. Un buen apunte. Entonces sí, una vez más hemos comprobado que la, que la respuesta es de alrededor de 30 grados. 30.43 es lo más exacto y 29 <ríe> acá en lápiz y papel. Uh -huh. No es para nada 37 grados. Ya está. Eso era lo que quería mostrar, pues sí, ahora sí me despido. Hasta pronto, hasta un próximo video.